Película de Alien, ¿vale? ¿Qué me dices? Qué bien hecho está esto, ¿eh? Está muy, muy bien hecho, tío. Míralo. ¿Y, y luego esto... Ah, vale, estos son... Vale, estos son los que en la película... Bueno, no sé si se aprecia mucho aquí atrás. Pero, ah, no, espera, eso es, Espérate un momento, ¿esto qué es? Sí, esos son... Vale, sí, están ahí, ¿no? Pero... Bueno, no se aprecia mucho, la verdad, estos Luego está aquí en Ripley, ¿vale? la De las películas de Alien La actriz esta eh, Luego está esto por aquí un, un fondo de... Una pantalla de carga, ¿vale? <ríe> ¿Y esto que se supone que es? Ah, vale ¿Qué me dices? <ríe> Vaya tela Y luego también están en... ¿Y esto qué es? <risa> bueno, ¿qué me dices? <risa> Vaya tela. Es buenísimo eso, ¿eh? Y, y esto de aquí. Mira en la nave, tío. Vale, pues, oye, nada mal, ¿eh? La tienda de hoy, tío. Eh, luego también están estas skins de aquí. Sombra del equipo mega. Eh, Sirena del, del capítulo 2, temporada 2, ¿vale? Luego tendríamos a Lobo. <ríe> lo, Lobo se parece un poco a Luzu, o oh, me lo parece a mí, tío. <ríe> lo han hecho bastante parecido, tío, la skin de Luzu. Eh, vale, eh, ¿y esto? Lo te... Mira, tío, ¿qué me dice? No había visto esta skin. Ah, tiene dos estilos, tío. Eh, de noche y, y de día, tío. Bueno, de fresa o lo que sea esto. frambuesa, más bien. A ver. Eh, ¿Se pueden ver los dos estilos? Ah, sí, vale. Eh, tendríamos este estilo por aquí, ¿vale? Y ahora, bueno, de todas maneras vamos a ver mejor el, el pack, bueno, de la skin de Alien y demás, ¿vale? Y de replay y tal. Eh, que lo hemos visto un poco por encima, pero ahora vamos a verlo mejor, ¿vale? Eh, luego tendríamos esto por aquí. ¿Qué me dices, tío? ¿Qué skin? Oye, pues no está mal, ¿eh? Esta skin, tío. Eh, 1.200. Eh, bueno, a ver los dos estilos. Esta previa de los... Este es de aquí. Vale luego tendríamos este defensora escarlata ahí estaría eh, valenciaga bueno esto era del otro día el de Val los de valenciaga y tal eh, aquí están la vista previa de los estilos qué diferencia hay entre uno y otro eh, a ver Creo que se cambiaba... Ah, mira, ves, tío. Ojo. Se va cambiando esto. Luego estaría este de aquí. Tiene dos estilos. ¿Y, ¿y qué cambian? Ah, vale, el color. Bueno. Eh, este del perro está chulo, tío. O sea, es... Eh, este de aquí, o sea, vista... previa. Bueno, a ver. Este del perro está bastante chulo. Mira. Tiene también en rojo, en negro, y este de aquí, eh. vale, pero son iguales, ¿no? Son o, le, o les cambia el color, ah, les cambia el color, vale, ah, pero. Sí, es a ver, conforme se va girando, o... sí mira tío, <ríe> ¿qué me dices? Vale, eh, luego estaría esto, tal, esta skin de aquí. Uh -huh. Y estos son packs, ¿no? De eh, inspeccionar objetos. De 15 euros. Son estos packs. Tenemos este por aquí. Eh, a ver qué más. Eh, luego estaría club de Fortnite del mes. De uh -huh. suscripción de un mes. Eh, 26 niveles. De no 25 niveles del pase de, de batalla, vale. Lo tenemos esto por aquí. Voy a inspeccionar objetos. Bueno, está chula, ¿no? La, la skin de Nia. Eh, vale, pues vamos a ver eh, lo de Ripley, vale lo que habíamos dicho. Pero, a ver, vista previa de los estilos. Estaría este estilo de aquí. Ah, pero bueno, en principio era del capítulo 2, temporada 5, tío. Esto, o sea, pensaba que era de este capítulo, de esta temporada. Pues no la había visto nunca, tío. Estas, estas dos skins. Y la de Alien me parece bastante bien hecha, eh, para ser de la temporada 2, tío. Eso, que la han modificado, han podido modificarla tal vez. Pero es que se ve muy bien, tío. Mirad. El... Mirad el, el detalle, tío, Sí está muy bien hecha, tío, ¿Y estos bailes? Anita llama. Y esto de aquí. Buah, tío, este... No, pero esto que... ¿Cómo que encierra el Pasó por el espacio. Bueno. ¿Y mídolo <risa> este... Oye, este no está mal, ¿eh? Este no está nada mal, tío. Para valer solo 200, tío. <risa> Bueno, bueno. Eh, ¿Y este de aquí, Saldarín? El caso es que, bueno, en el pase, si no recuerdo mal, a ver, en el. Ah, por cierto, ¿y este de aquí, recompensas? Ah, vale, esto. A ver, ya supongo que estarán. Ah, no, solo hasta esta página de aquí. esta en qué página era tío Lexon a ver uh -huh. creo que era a ah, vale la la página 6 tío pero es esta skin luego en la 7 está esta otra skin que está mucho mejor vale pero bueno bueno aunque no sé bueno mucho mejor también a ver eh, bueno están bien las dos esta y estas también eh, luego la página 8, el gato este también, que tengo ganas de tener esta skin también, tío. Esta y esta otra, tío. Esta también mola, tío. Y, y nada, pues... Eh, a ver, ya hemos mostrado esto y bueno, en la última, por si no lo sabéis... Spoiler. <ríe> es eh, la skin de Spider wing vale que también nos haremos, espero, a ver si completamos el pase, tío. Eh, de momento vamos bien, o sea, poco a poco, todos los días un poco para avanzar en el pase. Mirad, la página 4. De hecho, un momento, espérate. La página 4 ya se ha desbloqueado, tío. Vale, pero bueno, aún así, esperaremos un poco a completarlo bien. A ver, mi estrategia es un poco ir completando. A ver, está claro que esto, en cuanto me pueda hacer con los pavos estos. Me los voy a pillar, ¿no? Pero también quiero ir completando poco a poco esto Porque así se va desbloqueando también el pase de batalla, ¿vale? Y bueno, pues a ver Dicho esto A ver, voy a cambiarme la skin uh -huh. me voy a poner esta Y... El tema del banner también, tío A ver Sí, me voy a pillar este también Vale y ya dejo preparada la skin y el banner para, para otro directo, ¿vale? Pues nada, luego finalizo aquí, ¿vale?